Ya estamos dentro. Sí. Hemos cogido... cuatro de de esas normales. A ver esto... Vale, tengo mi chacus. Y la armadura es la común. Eso para curarnos. Y. El jade de momento resistencia a distancia. Vale. A subir aquí. Más jade. Eh, cuerpo a cuerpo. Vale. Y este es el mismo, ¿no? ¿Jade de alma reyes. Sí. Bueno, de momento lo puedo llevar. Y la cuota esa. Vale. Esta es la misma. Me voy a quedar el arco. Eso es. Vale. Eh, esto. Esto. Y este. Espada larga. Ahí está Esto está cerrado Ese se puede abrir Ah, pues mira No 500 Ah, vale No llego como a ah, el vendedor vendedor de la grieta mm. pues ya está he comprado algo voy a tirar un gancho y voy a por aquí se oye gente bien. Creo mi Vamos a... Vamos a... あがい<音声><音声><音声><音声><音声> あ、 ¡Sí! ¡Alto! ok Que tiene para... Esto es. ¿Espio? Vale. Armadura épico. Vale, me lo quedo. Me lo quedo. Tormenta, espada larga. Necesito esto. Corey Espada larga. Estas es un mandoble. これらを草原に持ち帰りたい No, sea, a, a la armadura? Aquí. no, no, no, no, no, no, ¡Muy bien! corta el mandón de este? Vámonos, ¡Corre! Vámonos, uh, ¡Corre! ¡ ¡Casi nos matan! ¡Siguen ahí! A ver si ¡No! creo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, viene la zona uh. Uh. ¿No corre, corre, eso no me interesa ahora mismo. No sé cuántos ganchos me quedan Pues ya no me quedan más Vamos a reparar camino <tose> Cagonar <tose> <tose> Vale A ver, mapa ¿no ah, ah, Estamos Así. Ah, Vamos a matar a los ojos Y este también ¿Eh? ¡Victoria! ¡La gloria! <ríe> Ocho bajas. El Joder, pues no sé qué habrá pasado ahí. Cazador líder de bajas. A ver, cazador derrota cinco jugadores. Ha sido líder de bajas de la guardia bronce 5 ahí está recompensa del evento vale, pues nada eh, sesión 5 ¿Recibues todo? No tengo recompensas. a ah, no, espera. Es aquí. Misiones. ya la semana 1 está. Consigue 18 logros. Ahí está. Marco ya está. has alcanzado nivel 5 con lo que recibes vale. y luego de la semana quinta tenemos situate otros 10, supervivencia, 10, 10 nivel 11 taes En vale. semana 6 consigue 18 logros del juego vale <tose> tesoro escondido debutí solar milagro y siete vale y ya está de aquí pase de batalla recibes todo Aster Noche Nevada Estante Séptimo vale vale y vale al finito bueno ya, ya lo tengo no sí arma el doble hemos subido de nivel vale talento talento talento aquí hemos desbloqueado Solar, vuelo. Aumenta la distancia del gancho para que llegue más lejos. Ah, eso ya lo tengo. ¿Y este? Este es el mismo. El gancho llega más lejos. Ah, la aparición de objetos de un nivel raro. mejorante ¿eh? 11.200 son 100, ¿no? Vale. Ya está, voy no a mejorar más. Lo voy a dejar así. Y este... Agilidad reduce la cantidad necesaria de energía para esquivar. Ese ya le tengo Y este otro Cable La velocidad del gancho hace que los ganchos Venga pues te voy a poner uno de esos Nivel 14 para desbloquear Y esto está tal cual Vale ¿Héroe? ¿Héroe? Aspecto Tarjeta Ah, este es este mola. Equipar. Y ya está. De momento. Así que nada. Pues por ahora. Eh, aquí. Aquí lo vamos a dejar. Eh, otra partida de Naraka. Que hemos ganado. A nuestro nivel. Que estamos empezando. Y nada. Espero que os haya gustado. Sé felices y no olvidéis apoyar a la luna. Chao, chao. Nos vemos.